Sí, creo que ese es el, el, el punto. Um, si se crea una especie de ideología, digamos, o metafísica, de la visión um, digital de la realidad, de la cual sacamos todos nuestro provecho, evidentemente, porque toda visión de la, de la realidad nos da posibilidades de acción nuevas. ¿no? Uh -huh. um, ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego en toda la uh, apertura del mundo uh, desde una perspectiva? ¿no? ¿Qué, es lo que, digamos, ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que queda oculto en una visión así? Esa sería la, la pregunta filosófica a la cual no tenemos una respuesta muy clara en este sí, momento. Nunca. Pero sí. Eh, Sabemos Yo, la, las cuestiones que ¿sí? queríamos Las cuestiones Por básicas. Por una cuestión y tenemos varias. Otras. Claro, es una cuestión básica. Uno podría decir, en el fondo, lo que está en juego es siempre la libertad. Uh -huh. ¿no? Siempre la libertad, porque toda fijación, como en el mundo político también, una ideología abre una, unas puertas, pero cierra otras. ¿no? Sí. Como que lo que está en juego con la ideologización, en un sentido más abstracto, es siempre eh, una cosa muy, muy simple y muy, uh, muy pequeña, que es la libertad. ¿no? O sea, de, sí. podemos, podemos ver la realidad de otra manera. Puedo verme yo a mí mismo, uh, no como qué soy, sino como quién soy, que es la pregunta ética también. ¿no? Uh -huh. este, o sea, la diferencia entre el qué y el quién. digamos La pregunta metafísica, Tito On, es que es excelente. Pero esa pregunta, um, Digamos, estrella, y es lo que, la, lo que Heidegger descubre en ese tiempo, en que el que hace la pregunta no es un qué, <risa> no, no es una cosa, no, no es una cosa, el selbst, o sea, el ser yo mismo, el Dasein, son siempre el Dasein de quién soy yo mismo. Y Heidegger lo que hace es, que hace es, es una falsificación en el sentido popperiano, o, sea, ¿no? o sea, si hay un ente que no sea solo un qué. Esa era es la pregunta, ¿no? O sea, en el fondo es cuál es el sentido del ser, o sea, si podemos ver a todos los seres, incluyendo nosotros mismos, como algo. Y, y su respuesta es no. No. <risa> no. O sea, por lo menos un ente no es solo un algo, sino un alguien. ¿no? Esa, es, esa es la diferencia ontológica. Sí, sí. O sea, que es un ente que... Que toda la tradición metafísica porque creo que el ente siempre. es el ser. Es sí. el ser y es un ente y somos todos entes. Tú, esta silla, sí. este sillón, esta yo. cámara, la, la, las informaciones en la red, todos son algo. Inclusive yo mismo. Porque sí. cuando estoy en la red soy algo, son mis datos. ¿no? Sí, la instalación de la cuestión del sujeto, el objeto... Ahí está, digamos, es. en, en la tradición moderna, sí. es la separación entre sujeto la y sujeto. Sí. La, lo sí, que entiendo. hace Heidegger es cuestionar esa diferencia. Porque eh, visto así, como sujeto y objeto, es eh, digamos, proyectar al, o, digamos o, sí, proyectar al objeto como forma del sujeto, que es lo que hace Kant. Y esa es la tradición moderna. digamos pero con eso está de nuevo, en cierta manera, objetivizando el sujeto. Sí. El sujeto está de acuerdo, está formado por el objeto. Ahora, lo que hace Heidegger es, digamos, explota eso, hace o sea, explotar esa diferencia. Diciendo, no, no, eh, eh, los objetos eh, son formas de aparición, o sea, formas de, de lo que se muestran, lo que las cosas son pero están siempre involucrados en un horizonte abierto, que es lo que él llama el ser. Sí. De modo que, eh, más allá de la relación sujeto-objeto, es la relación entre el aparecer a las cosas de su ser y alguien que las reciba, a lo que él llama el Dasein. Ahí está. De modo que el Dasein y el mundo es una forma uh, digamos, uh, más amplia, por así decirlo, diferente, de la relación entre sujeto-objeto. Esa es un poco la. la porque si no, estamos en la, en la posición kantiana de que, de alguna manera, para salvar la libertad, ¿no? pues estamos en Newton, ¿no? uh -huh. que todo está determinado, incluso, incluso yo mismo como como fenómeno, ¿no? uh -huh. por procesos eh, materiales y energéticos y demás. Y bueno, entonces Kant tenía un problema con Newton: ¿qué, qué pasa con la libertad? Pues si está todo determinado. Uh -huh. uh, ¿Qué hace? Nada. No Está. Todo terminado, no hay libertad, no hay nada. No, que cómo, ¿Cómo responder al challenge de Newton? Y lo que el, la, el dualismo kantiano, es decir, que, hay, que somos los seres humanos, o sea, que el concepto de ser humano es doble, un significado natural de este, digamos, sujeto a leyes naturales, este, deterministas y que somos al mismo tiempo miembros del club, uh, del club, de, uh, digamos, numenal, ¿no? uh -huh. Hay un club, uh, un club, este, sí, nacional, club natural y un club sí. numenal. Sí. Y nosotros tenemos la ventaja de que somos miembros de los dos clubes. ¿no? Sí. Podríamos ser dos clubes este, club ético. de fútbol, digamos. Uh -huh. Pero hay un club de la primera liga, ¿no? uh -huh. sí, y ahí se son miembros de eso. Como que lo que él lo que hace es, en el fondo, salvar la libertad proponiendo una, una región nominal a la cual no es accesible por la ciencia, sino a través de la, del imperativo categórico, de la, de la, de la moral. Ese es un problema para la, para la ciencia moderna, porque con el mundo nominal la ciencia moderna, como le dice Kant mismo, no, no es accesible. Uh -huh. no que, eh, ¿Y ahora qué hacemos? Uh -huh. <ríe> digamos Si uno no cree en el dualismo kantiano, eh, tenemos un problema. ¿eh? Con lo cual uno dice, bueno, claro, si uno pasa por la mecánica cuántica y la visión, así que claro, con, el, eh, con la visión cuántica de la realidad se podría salvar una cierta libertad. No suena muy creíble, sí. ¿sí? pero hubo, hubo intentos de pensar Heisenberg y demás como diciendo bueno, este ahí hay, hay un cierto determinismo y que se podría ser la libertad, pero nadie se quedó muy convencido de eso. ¿no? De que, y por otro lado, la física eh, Einstein y demás eh, cambió la visión, de, Darwin y demás, cambió la visión mecanista, la marquiana, newtoniana del, uh -huh. del universo. De por un lado, se dio un cambio, no vivimos en el universo newtoniano, eh, en el universo, digamos, post-newtoniano, eh, einsteiniano y, y, y evolucionista. Además. Pero lo que quedó en vilo es el problema de la libertad también, ¿no? de la moral, la libertad y demás, desde sí. de un punto de vista naturalista. Por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, eh, esa, esa visión de sujeto-objeto que uh -huh. marca incluso la ciencia, digamos, post-Nutaniana y demás, ¿no? porque se trata siempre de algo en un objeto, de alguna manera este, uh, cuantificable y demás. Sí. Y ahí es donde entra un poco la, la crítica este, heideggeriana a esa visión de fondo, digamos, que está uh -huh. en la ciencia moderna. Nada más que el, el, la relación entre mundo y ser humano, entre Rasa y Welt, uh -huh. eh, es lo que, él hace, lo que él pone como, um, digamos, como opción eh, para transformarnos a nosotros mismos. O sea, lo que él piensa es que um, el ser humano no está fijo en una, en una visión de sí mismo. sino sí. como que el, podemos ser distintos. ¿eh? ¿no? que distintos a lo que, a lo que el proyecto moderno ¿no? y distintos al proyecto metafísico medieval, además. De ¿no? sí. que ha había distintas visiones de, de entendernos a nosotros mismos. Uh -huh. y, y bueno, y ahí uno diría: bueno, si hay esas visiones distintas de percibirnos a nosotros mismos como alguien, no solo como alguien, eh, ¿cómo se enfrenta eso a, a un mundo que está.? digamos, impregnado por las técnicas digitales. Sí. Ese es el... El, el, el, el, el challenge. El challenge, sí. Eh.